Soy Charigumeta de Chiapas, México. Dedico esta lectura a los 72 hermanos migrantes que cruzaban por México y les cambiaron el camino y a sus familiares, a quienes abrazo con mucho cariño. El primer poema se titula Ilegal. Antes de cruzar la frontera... Antes de poner un pie en este territorio de tinieblas, te daré un beso como muestra de amor y te diré cómo aprendí a amarte bajo las sombras de los árboles en nuestro lejano Quetzaltepeque. Una vez que nos pegue el viento extranjero, dejaremos que nos devore el humo y el ruido de ese animal maldito. Y si todavía estamos juntos, cerraremos los ojos y haremos de cuenta que estamos soñando el siguiente poema se titula La Bestia cuando alguien cae una estrella se apaga en la vía láctea la mía todavía está intacta y su luz me permite estar despierto cuando se apague mi cuerpo se convertirá en alguien desconocido porque no habrá quien me reconozca Tal vez mi ADN sobreviva y mamá pueda llevarme a casa. La bestia sigue deslizándose. Muchas gracias.